Me encontré este bueno este aparatillo que es bastante flexible y duro y, y algo rígido también que me, lo que me permite es enganchármelo en las bandas de la mochila que llevo que normalmente lo que es las tiras se me van escurriendo cuando voy caminando a raíz de nuestro movimiento entonces lo que suelo hacer es apretar, enganchar, doblarlo aquí para evitar que se suelte y después lo doblo así un poco por la comodidad para no sentirlo apretado por el pecho y eh, en este lado también hacerle una pequeña eh, curva para engancharlo en el otro lado de la cinta del bolso, de la mochila. Entonces esto me permite por un lado tener eh, sujeta la cinta, no eh, a la hora de moverme no hace que se vayan escurriendo y cayéndose, lo que genera mucha incomodidad a la hora de caminar. Y la verdad, con 7 euros conseguí dos en Amazon, que no es por hacerle eh, difusión y publicidad a Amazon, pero sí me permite que un aparato tan simple pues me facilite la vida. ¡Un saludo!